Nosotros estábamos jugando dominos, habíamos cuatro jugando dominó y hay uno que apunta, y que estaba apuntando, eh, dos de los que estaban jugando dominos, eh, frente a mí y otro dijeron vamos a trancar, pero ellos no pueden trancar ellos dos solos porque somos cuatro. Trancaron ellos, entonces eh, yo le dije que no, que con el que yo estaba, eh, pidió, y yo les dije que no, que iban a anular la mano para pa ir a jugar. Y el que estaba apuntando era hermano, de que el que estaba jugando conmigo de frente. Entonces ahí dijo que había pedido ahí, y empezaron ellos a discutir. Nada, y empezaron ellos a discutir, entonces metió un sobrino mío a discutir con él también. Entonces ahí le estaba diciendo de esto, hay sobrino mío ahí, de todo ¿Quién es quién, El quién? que me dio José un machetazo, José Félix. Y diciéndose mamá entonces cuando yo vi de que hizo eso yo le volví arriba a él. de ahí nos desapaitaron yo lo metí ahí por un brazo ahí vino el otro hermano de y con dos botellas para encima de mí yo me fui reculando para allá defendiéndome del hermano de él. entonces yo no sabía para dónde ir y acogió una cuando papi llegó y me dijo que me fuera para abajo yo di la vuelta así para irme para abajo entonces venía de su casa con un machete yo venía caminando de paida y me dijo algo, pues yo no entendí lo que me dijo y me dio de una vez ahí. Uh -huh. Eso fue lo que pasó.